Explota de furia, More Real escrachó a Romina Pereiro y contó todo lo que le compró Jorge Real. More Real no le da tregua a su padre, Jorge Real, quien está de viaje en estos momentos en Inglaterra, a donde viajó con su novia, Romina Pereiro, para presenciar un recital de los Rolling Stones. La adolescente escrachó a la nutricionista y detalló los lujos de los que estaría gozando gracias a la billetera del conductor de intrusos siempre según la versión de la morocha. Parece que Morena no está dispuesta a hacer las paces con su familia y siguen sus publicaciones furiosas en contra de su padre y de sus dos últimas parejas. Este martes. La morocha que está dando sus primeros pasos como cantante, escrachó de la peor forma a Romina Pereiro, la nueva novia de su padre. ¿Cómo me molestan las mujeres trepadoras? Se pusieron de novios y al mes se fueron a Nordelta. Él le compró todas las cosas para que se vaya a vivir en el piso de abajo de su casa. Y lo peor de todo es que, Real, se queja porque me tiene que pagar el alquiler, que es lo único que paga. Lo demás me hago cargo yo, para los que me dicen mantenida. Mantenida es la que está de viaje con él y la colorada procesada esa, por Caracondieres Ismfer. Ahora de una Suran, modelo de auto, va a pasar al arranque Rover, una camioneta. Y lo peor es que la que le cayó embarazada le había regalado un Audi a 3.0 kilómetros, aseguró en una de sus publicaciones de Instagram Stories. Se pusieron de novios y al mes se fueron a Nordelta. Cuando volvieron. Él le compró todas las cosas para que se vaya a vivir en el piso de debajo de su casa y lo peor es que se queja porque tiene que pagar el alquiler. Agregó en otra publicación. Ahora tiene un piso en Belgrano y en un Range Rover se pasea en la ciudad. Mira a la rominita viviendo la buena vida. Y nosotros que pensábamos que era bonita, y ahora está en Londres viviendo la buena vida, y con Jorgito gastándose los mangos, indicó. Pero eso no es todo. También aseguró que hablará en un programa radial sobre el tema. Y mostró una pintada que hicieron afuera del consultorio de Romina Pereiro, que además de sus apariciones mediáticas, atiende a pacientes con problemas de peso de manera particular. Asimismo, asegura que le escribieron pu. en el auto.